Oh, oh, la Y Y después te este perro. rojo. Oh, oh, ¡Jo, oh, oh. ah, tu... ah que tu día tiene 24 horas! Ayer iba caminando por la calle. Una, Una niña me dijo, hoy que estoy súper negro. Es que si hubiera negro. No, en realidad no necesito salir tanto el sol. Ya, hoy día vamos a hablar de... ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Ay, pero tengo que Hoy día vamos a hablar de... ¡Las... ner. ¿Te entiendes? Una... prepárate chau, chau. bueno, el tema de hoy es ¡PREPÁRATE! Es... ¡PREPÁRATE! La gruña. Ay, lo Nada, el tema de hoy son los zombis. En primer lugar... Los zombies son alguien que ha manifestado, va caminando, buscando cerebro por ahí. Y empezando por el principio, son bien idiotas. Y son lentos. Uno puede estar lo que quiera, Co puede correr, saltar, etcétera. Pero los zombies no, porque van... Cerebro, cerebro. Mira. Cuando tú estuvieras toda una noche con un libro, bueno, te convertís en un zombie no vaya a andar nada así. ¡Serebro! Vaya a andar libros. ¡Mia! Bueno, el zombie. Mi primer video que fue.. Yo he jugado harto videos de zombies, juegos. Etcétera. Mi juego favorito es Resident Evil 4. Piu piu piu Shit, eh, wow, plata versus zombie. Oh, mira, un zombie. Quédate tranquilo, yo sé que sé. yo prepárate para la planta. Cerebro. Cerebro cerebro cuando tu cerebro tiene más sabor o no tenéis cerebro? Cerebro cerebro. ¡Ah! ¡Ah! Cerebro. ¡Ah! ¡Ah! cerebro cerebro cerebro cerebro cerebro cerebro cerebro amenaza ninja Y yeah, el fin. Yeah. Si te gusta, aprieta el botón que dice aquí, debajo, no me gusta o me gusta. Ah, no lo, no lo voy a apretar. Prepárate para el ataque del zombie. Ataca, cerebro, cerebro. Chao, chao. And now when she gave me, me. No when she gave me, I know when she came nine, no, no, no.